Sed bienvenidos, ilustres visitantes. Soy Cristóbal de Mondragón, capitán general del ejército venezolano. conmigo una fotografía que podréis llevar con vos.